Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi, decimoquinta conquista del piloto holandés en la temporada 2022 de la Fórmula 1 que de esta manera cerró su calendario en el circuito asiático. Y lo que se vio esta, este domingo en el circuito de Jazz Marina... Fue eh, una largada al comienzo eh, que ya estaba determinando un poco cómo estaba a nivel de fuerzas los equipos, con la primera fila con Red Bull, la segunda con la dos Ferrari y la tercera con eh, Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell. Y hay que destacar que en esta carrera Mercedes fue una sombra de lo que fue hace siete días en el GP de San Pablo, que tuvo aquella victoria de George Russell. Eh, el circuito de Jean Marina no cayó demasiado bien al W13 y estuvo mucho menos competitivo dejando ya a Ferrari y a Red Bull en la lucha eh, por los primeros puestos eh, y bueno ya en el comienzo eh, si bien eh, Hamilton eh, pudo arrebatarle el lugar a Carlos Sainz y ponerse en el cuarto lugar pronto tuvo que cerrar la posición por haber adelantado al español en una chicana después de que hayan tenido un pequeño toque y a partir de ahí, eh, el británico comenzó a perder un poco de rendimiento y ya quedó más relegado. Por el lado de, de Red Bull, eh, Verstappen se mantuvo en el primer puesto después de la pole del sábado. Sin embargo, Pérez, que había alargado segundo eh, eh, en esta competencia, comenzó a tener, a tener un excesivo desgaste de sus neumáticos. Eh, medios, eh, por lo que tuvo que hacer eh, una parada demasiado temprana, igualmente había ha perdido bastante eh, de rendimiento de las últimas eh, vueltas que dio con esos primeros eh, neumáticos y, y a la vuelta tuvo un poco de tráfico eh, sobre todo en una lucha que tenía a, a Sebastián Vettel y a Fernando Alonso donde el mexicano también perdió valiosos segundos en su lucha con eh, Charles Leclerc que por su parte, eh, entró con una muy buena estrategia, eh, hay que decirlo con Ferrari, una de las mejores estrategias que tuvo la escudería italiana en este año. Eh, Leclerc pudo mantenerse en pista, eh, pudo exprimir bastante bien los neumáticos, apostó a una parada sola, y eh, primero con medios y después con neumáticos duros y la incógnita pasaba por ver cómo respondería Ferrari eh, la F175 del Monegasco en las últimas vueltas si sería capaz de soportar el ataque de Sergio Pérez que sí eh, tuvo dos paradas hizo una con medios después una más corta con neumáticos duros y después al final otra más con, con el neumático duro sin embargo el mexicano tuvo que Superar varios rezagados Incluso a Pierre Gasly Que en un momento estuvo ahí en el medio Del tránsito y le complicó un poco eh, La escalada al piloto Mexicano Que puso mucho esfuerzo Sin embargo no pudo doblegar eh, El buen trabajo Ferrari, el buen trabajo de Charles Leclerc. Ferrari hoy en Abu Dhabi se llevó en su campeonato en el Mundial de Constructores después de una gran amenaza por parte de Mercedes y también el segundo puesto en el Mundial de, de Pilotos eh, después de que hayan llegado empatados tanto el Monegasco como el Mexicano a esta definición. Un segundo y tres décimas fue lo que finalmente le sacó Charles Leclerc eh, a Sergio Pérez que terminaron segundo y tercer. En el tercer lugar respectivamente Después de la victoria prácticamente de punta a punta Y sin despeinarse por parte de Verstappen Y después eh, Lewis Hamilton que venía cuarto Finalmente a, abandonó por, unos, por un problema en su caja de velocidad. Eh, para aparte también para el retiro de Sebastián Vettel de la categoría después de cuatro eh, títulos eh, con Red Bull. El piloto hoy en Aston Martin eh, disputó su última competencia. Había tenido muy buen inicio, pero una mala estrategia de Aston Martin que estiró demasiado ese primer Steam lo terminó relegando eh, en las posiciones también Daniel Richardo, eh, Nicolás Latif y Mick Schumacher son otros tres pilotos que hoy también disputaron su última competencia y que no van a estar en la grilla de la Fórmula 1 2023 final para la temporada 2022 el eh, 5 de marzo de 2023 eh, volverá eh, la Fórmula 1 con el gran premio de Bahrein, con una parrilla renovada. Mientras tanto, eh, opinaremos un poco ahí qué, qué es lo que pasó en esta eh, Fórmula 1, en esta definición. Opina qué te pareció en los comentarios este, final de la Fórmula 1 que también tuvo este bicampeonato de Max Verstappen en este 2022.